Vacaciones familiares El toro es la bestia más feroz que existe en toda la Tierra Y para enfrentarse a él hay que estar loco de remate Sí, para cualquier otro matador es cierto Pero no para chilena loco ¡Piénsalo bien, toro! ¿En realidad quieres terminar en barbacoa? No, rayos. Mm. ¡Muchas gracias, querido público! ¡Los amo a todos! ¡Chileana! ¡Vamos a hizo la ¡No, no! Solo es necesario aclarar una cosa, solo una. ¿Quién tiene el control? Pepperan, ¿cuándo vas a decidirte a prepararte? ¿Oh? ¿Oh? Dije que ¿cuándo vas a decidirte a prepararte? ¡Habrá mucho tránsito! ¡No puedo creer que me obliguen a ir al lago Tami! ¡Por favor! ¡No es tan malo! ¿Piensa que al menos este año mamá te dejó invitar a Milo? ¡Claro! Milo siempre inventa cosas geniales que hacer. De acuerdo, él es la única luz en el oscuro camino hacia el tedioso lago Tammy. ¡Vamos, Pepe! ¡Se nos hace tarde! ¡Oh! Linda, te dije que empacaras ligero. ¡Esto es ligero! ¿Qué ocurre? ¿Quién eres tú? Hola, Crash. Bueno, Peppy, ya que llevarás a un amigo, creí que era justo que Moose invitara a alguien también. Hola, chica equipaje. Ay... ¡Hola, mi loco y oportuno amigo! Ayúdame con esto, ¿quieres? ¿Cepillo de dientes? Bueno, ya sabes. Por si acaso. ¡Mira esto, Milo! Vamos a tener un viaje fantástico. Traje el viaje magnético, luces brillantes. ¡Ay! ¿Puedo sentarme en medio? En tus sueños, Trash. ¿A qué jugamos primero? ¡Pero me mareo si voy adelante! Sujétate con los dientes al tablero a jugar viaje peligroso. Oh, Pepi deja que Slash se siente en medio. Acaban de quitar el olor del viaje al mundo asqueroso. Milo puede sentarse aquí conmigo. Mamá, no hay forma de que Milo quiera estar adelante contigo. Y por esa razón fue que a esa tela le pusieron rayón. Genial. Cuénteme de la tafeta otra vez. <risa> <risa> ¡Sí! Te no me obligues a ponerte en el lugar del perro. Y como le dije a Mitch, no puedes hacer una puntada triple en una pana francesa. Oye, Milo, ¿quieres jugar? No. Continúe, ¿un pliegue francés? Ojo, ¿y sabes lo que me respondió? Hola, Milo, soy Barfi, el amigo púrpura. ¿Qué? ¿Qué dijo él? Dije lana, no pana. ¡Lidia! ¡Por favor! ¡Me muero! Oye, Clash, quieres jugar viaje peligroso? Ah, oh, uso una faja especial. De acuerdo. ¿Qué te parece ahorcado? Soy alérgico a eso. Bien. ¿Qué te parece platillo volador? ¿Cómo se juega? Ah, te mostraré. Dejas. Oigan, chicos, ¿qué les parece un poco de música? Yo la pondré. ¿Qué les parece algo de los flamencos? Genial. ¿Flamencos? Yo puedo arreglarlo. Oh, está uh -huh. bien. Tenemos el radio. Y ahora, el momento de uh -huh. Mouse Strauss, cuando Zebla llora por su hermano Snor en los acantilados de Perkins.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 ¿Qué no daría por un trozo de cielo? ¡Oh, tenemos menos de medio tanque! ¡A la estación de gasolina! ¡El santuario! ¡Genial! Oh. ¡Oye, Milo! ¿Quieres jugar esto? ¡Milo! Ya no hacen ribetes como este hoy en día tarjetas postales. ¿Oh? ¿Qué? Oh. ¡Eso es lo que me hace falta! ¡Un trozo de carne químicamente procesada! ¡Hola! ¿Qué quieres? Quiero ordenar ¿Te un... ¿Qué estás haciendo? ¡Ordenarlo hoy! No voy a permitir que desperdicies tu dinero en esa basura. No cuando traje... ¡Ricas peras! Pero, mamá, en realidad quiero hoy... Ah. Pepe, ¿recuerdas lo que hablamos de la fibra? ¡Ah! ¡No soporto a mi familia! ¿No te parece que es algo cruel? ¿Cruel? Primero no pude ir a la Plaza de Toros. Luego mi mamá convirtió a Milo en una tela zombie. Finalmente fui obligada... A recorrer 4.000 kilómetros oyendo a una ópera desafinada. Nunca puedo hacer lo que quiero. No. Yo... Creí que era el baño de niños. Y me llamo Crash. Crash. Espera, Hash. Genial. Si solo tuviera el control de mi vida. Si solo fuera libre. ¡Ocupado! ¡Saldré en un segundo! ¡Dije ocupado! Estamos... esperando. ¿Esperando? ¿Esperando qué? Esperándote, jefe. ¿A dónde, jefe? Sí, ¿a dónde, jefe? ¡A dónde queramos! ¡¿Quién quiere jugar viaje peligroso?! De ahí, niña, tengo que limpiar. Vamos, debemos volver. No. ¿A qué te refieres? Con no. A que estoy cansada. Se acabó. Suficiente, es suficiente. Tomaré al toro por los cuernos. Haremos las cosas. A mi modo. Y si no les gusta, pueden irse a sus estúpidas vacaciones sin mí. Mamá, mus, Milo. Mamá, mus, Milo. Niña, si estás buscando a tu familia, hace cinco minutos que se fueron ¿Dijo que se fueron? Tu familia se fue, se marcharon Ahora vete tú, niña, estás ensuciando mi piso Se fueron, sin mí Genial, ¿qué? Eso es exactamente lo que querías Ahora podrás tomar el control de tu vida Vida, vida 40 años después Hola, Capullo. Ya te dije que no me digas así. ¿Sabes qué clase de día he tenido? El asador se incendió, el baño estalló, el gato se ahogó con la carne. ¿Pero acaso te importa? Claro que sí. ¡Eso no es cierto! Tienes un magnífico empleo en la tienda de motocicletas. Y yo lo único que tengo son los baños vacíos y mis ranas mariachi disecadas. ¡Canten para mamá, mis mascotas y secadas! ¡Canten para mamá! ¡Era muy joven para tomar el control! No estés triste, linda. Después de todo, aún le tienes a... ¡Mí! ¿Quieres usar mi casco? ¡Ah! Ahí estás. Di la vuelta para llenar el radiador y tú desapareciste como la pequeña señorita Houdini. ¡Hola, oh, hermosa camioneta! ¡Hola, viejo y apestoso asiento! ¡Hola, mi extraña y loca familia que me ha ignorado y oh. obligado a hacer cosas que no quiero hacer! Mm. ¡Los amo tanto! Mm. Oh. ¡Esa es mi niña! ¡Ahora vamos al camino! ¡Yo iré atrás! eso de la